Uno de los mejores culturistas de la década de los 70, de los que todavía no hemos hablado, pues es sin duda Serge Nubret, un culturista que no solo por el físico que alcanzó en su mejor momento, sino por la longevidad de su carrera, ya que hasta más de los 50 años continuó haciendo apariciones como posador invitado, alguien que fue un rebelde del culturismo, que llevó a la contraria a absolutamente todo, llevó a la contraria a los hermanos Wider, a la IFBB a los métodos de entrenamiento, a las revistas, al culturismo americano se negó a mudarse a Estados Unidos con todo lo que eso le conllevó en un futuro una vida muy interesante además saber, va a haber muchas cosas que estoy seguro de que no conocéis de ser snublet así que espero que aprendáis algo y espero que disfrutéis del vídeo Sers nace el día 6 de octubre de 1938 en la isla de Guadalupe, en la isla francesa de Guadalupe, y a los 12 años, en el año 50, se muda con su familia a Francia para continuar sus estudios porque había recibido una beca allí, y bueno, pues allí se dan cuenta de las capacidades atléticas que tiene, allí descubre el culturismo gracias a las películas de Steve Reeves, y además en aquella época el culturismo en Francia pues era algo que era relativamente popular gracias a los esfuerzos de principios del siglo y del siglo anterior de Hipólito Triatti y Edmond Desbonnet. Entonces, bueno, pues lo descubre allí, empieza a practicar culturismo, gracias todo, como digo, a una película de Steve Reeves. Y bueno, pues se... Eh... A los con 20 años eh, se deciden volver a mudar a, a Guadalupe y SERS tiene claro que se quiere dedicar al culturismo entonces se mudan de vuelta a Guadalupe, compite por primera vez a los 20 años y gana el campeonato de Mister Guadalupe y bueno, pues los próximos dos años allí se dedica básicamente a entrenar, a progresar y el progreso es tan bueno que al poco tiempo eh, se une a la IFBB en el año 60 con 22 años y gana el campeonato en Montreal que bueno, se llamaba el hombre más musculoso del mundo. Y bueno, pues como creo que es de esperar durante esos años en Guadalupe, pues eh, no había mucho acceso a información de culturismo, a revistas, a libros, a lo que fuera, entonces no le Serge no le queda otra que crear sus propios sistemas, sus propios principios de entrenamiento a los que se ciñe durante toda su vida y que más adelante comparte con sus alumnos y algunos de esos principios. Eh, pues se basan en un entrenamiento de mucho volumen de descansos muy cortos, de repeticiones muy altas, muchas series y de dominar lo que él llamó los tres poderes que son la mente, las emociones y lo físico siendo la mente la determinación para hacer culturismo las emociones, el amor por el culturismo y lo físico, la ejecución del culturismo en sí y bueno, pues eh, a la vista está que el progreso fue espectacular pasó de pesar 155 libras a pesar 195 en dos añitos y ese es el peso que dio en el campeonato de Montreal además pues también saca una carrera de contabilidad una carrera que jamás usa porque bueno pues justo en esa época empieza a conseguir papeles en películas francesas haciendo su debut en una película llamada Mi hijo el héroe y durante los próximos 20 años pues aparece en un total de 25 películas y en alguna serie de televisión y bueno, pues eh, unos años después, en el año 66, siendo el posador invitado del evento, conoce al que sería posiblemente su gran rival eh, durante su carrera deportiva en el año 66 en Londres, que es obviamente Arnold. Eh, y bueno, pues tras el éxito que tuvo Seltz en el cine europeo y a la vez que los Widers deciden llevarse a Arnold a Estados Unidos pues a Seth se le ofrece la misma posibilidad de llevárselo a Estados Unidos, además era una situación relativamente similar porque era alguien europeo, eh, alguien que para los americanos era, digamos, pues eh, extraño, eh, una figura extraña, pero él rechaza la propuesta porque no quería mudarse a Estados Unidos, no quería representar un culturismo en el que no creía y en el que él no, pues que iba en contra de lo que él hacía con lo cual rechaza la propuesta y bueno pues al final eh, nadie lo sabía en la época en la que le hacen la propuesta pero al final los Widers como todos sabéis se hicieron con el mundo del culturismo y al final pues esa decisión le perjudicó a la hora de eh, pues cuando decide competir en el Olimpia pues ser competitivo de verdad En el año 72 Sergio hace su primera aparición en el Olimpia y queda tercero por detrás de Arnold y de Sergio Oliva y bueno, pues repite posiciones los dos años posteriores, en el año 73 y en el año 74. Y en el año 75 volvemos a tener otra historia muy controvertida, parecida a la del año 80 de Arnold. Que si no habéis visto el vídeo de Arnold, eh, en ese vídeo hablamos del Olimpia del año 80. En el vídeo de Franco también. En el vídeo de Mike Menzer también. Eh, fue un Olimpia muy controvertido. El del año 75 también, se habla mucho menos de este Olimpia, pero vamos a cubrirlo ahora. Eh, y bueno, como digo, quedó tercero en el año 73, en el año 74, y en el año 75, eh, bueno, pues Arnold venía de ganar ya varias veces, desde el año 70 hasta el 74, y ese año le dan a Arnold un papel en una película llamada Stay Hungry, y la única condición para que le diesen el papel es que perdiera 20 kilos para pues bueno, era un requerimiento del papel y lo hace, lo hace después de la Olimpia del 74 en cuatro meses pierde esos 20 kilos y luego pues tiene lo que le queda de año para ganar el peso de vuelta y para prepararse para la Olimpia con lo cual pues era un físico que no iba a ser el del año anterior porque el del año 74 posiblemente fue el mejor físico de Arno entonces bueno, pues comienza, comienza su, su preparación eh, además de eso, pues ese año se iba a rodar el documental Pumping Iron que, como todos sabéis, pretendía documentar la preparación de Arnold para el Olimpia culminando con el sexto y último título porque se pretendía retirar ese año en el escenario entonces el documental prácticamente estaba guionizado en el ver la preparación de Arnold, verle ganando el evento y verle retirándose y se pretendía que este documental pues, fuese una manera de acercar el culturismo al gran público, de hacerlo atractivo, de hacerlo popular entonces esa era, digamos, la manera que tenían de, de hacerlo atractivo basándose en la figura de Arnold, que era el más carismático que había y bueno, pues la producción del documental fue hasta París, para grabar a Sers Noublette entrenando y para entrevistarle y gracias a estos, eh, pues estos vídeos de él entrenando en París se empieza a correr la voz de que Sers está mejor que nunca, que está espectacular y además de esto, pues como hemos dicho, se sabía que Arnold estaba en un punto en el que bueno, pues su físico no era el mismo, ¿no? Y bueno, pues los Wither se enteran de esto Y conscientes de la importancia que tenía el documental Pumping Iron toman una decisión y esa decisión es llamar a Serge Nubret decirle que en una de sus películas hay una escena pues sexual, una escena de una, pues eso, de una relación sexual una escena completamente normal de cine y le llaman y le dicen que bueno pues que no pueden tener a un actor pornográfico compitiendo en la FB, compitiendo en el Olimpia, y le prohíben competir en el Mr. Olimpia de ese año. ¿Qué pasa? Y porque diréis, si le hemos visto competir en el Pumping Iron, sale ahí al fondo. A los pocos días del evento, a los pocos días del Olimpia, le llaman de vuelta. Y le dicen bueno que ha sido una equivocación y que puedes competir, no pasa nada, lo sentimos. ¿Qué ha pasado? Pues que Cersnobret ha dejado de entrenar durante todo este tiempo, ha perdido muchísimo peso, ha dejado la dieta, ha dejado de entrenar, entonces el físico no tiene nada que ver, los Wither lo saben y a los pocos días le dejan competir, compite y aún así queda segundo. En el documental, pues si lo, si lo veis, si os fijáis, se centran en lufer Rigno como digamos, el antagonista de Arnold y el rival directo y Serge Nubret, sin poder entrenar, sin poder haber hecho todo perfecto gana a Lou Rigno, queda segundo y posiblemente podría haber ganado el evento pero bueno, el caso es que todas las escenas que se habían grabado con él en París, en las que se le veía espectacular se borran, no aparecen en la película Serge Nubret queda segundo y se lleva pues esa decepción y queda una vez más un Olimpia bastante controvertido para la era de Arnold. Y como le había pasado antes a Mike Bencher eh, y a algunos otros, pues después de esta decepción y de esta decisión de, de la IFB decide dejar para siempre la IFB, a pesar de que había sido el representante en Europa de la IFB, con lo cual de alguna manera había colaborado con ellos, pues decide dejar la IFB, abre tres gimnasios en París y decide fundar una federación de la que todos habéis oído hablar y estoy seguro de que muchos no sabéis que Sesnoubret fue miembro fundador y esa federación es guava y decide fundarla con, el, con la idea de respetar a los atletas y de darles el apoyo que, que necesitan y bueno pues entre todas estas cosas continúa compitiendo hasta el año 84 ganando muchísimos títulos fuera de la IFBB como es el Mr. Universo Nava del año 76 en Londres el Campeonato del Mundo y el Mr. Olympus WBBG del año 77, en Nueva York. Otro Campeonato del Mundo en el año 81 en Génova. Y en el año 82 el Campeonato del Mundo Guava en Roma, eh, lo que fue su quinto gran título y le convirtió en el único culturista de la historia en tener seis títulos mundiales en cuatro federaciones distintas. Además, bueno, pues en sus gimnasios en París comienza a hacer entrenamientos personales, atletas de alto nivel, y algunos de los atletas a los que entrena son grandes culturistas que todos vamos a conocer como Chris Dickerson, Mr. Olimpíada del año 82 y eh, Mohamed macawi con lo cual se pues, eh, comparte con ellos la filosofía de entreno que, de, de la que hemos hablado antes eh, mucho volumen, muchas repeticiones, buscar esa congestión y bueno pues a eso se dedica durante los años posteriores además de continuar entrenando Toda su vida, hasta los 65 años, como hemos dicho antes, continuó haciendo apariciones como posador invitado, con un físico espectacular, posiblemente el mejor culturista máster de todos los tiempos, eh, posiblemente. Además fue el primer culturista que empieza a poner información online. En el año 2006 empieza a publicar en foros. Al principio la gente no se creía que fuese Sers Nubret, pero sí que era Sers empezaba a compartir en foros y al cabo de un tiempo pues estaba presente en más de 10 foros, compartiendo información, contestando preguntas, eh, en fin, eh, conectando con sus fans de todo el mundo. Comienza a escribir su biografía, llamada 70 años de juventud, en la que pretendía pues, detallar su vida, su culturismo y también eh, revelar algunos secretos que sabía de los Wither, o por lo menos eso se dice que pretendía contar en el libro y poco tiempo antes de terminarlo pues se le encuentra en coma en su casa y eh, bueno, un coma del que se recuperó pero desgraciadamente pues al poco tiempo acabó falleciendo y bueno, pues como creo yo que suele pasar con gente tan icónica y tan enigmática también es que alrededor de su muerte pues se forma siempre una... pues una especie de, de, de vorágine de teorías y de invenciones que seguramente no sean invenciones pero sí que es verdad que todo parece apuntar a que sus hijos tuvieron algo que ver porque bueno, algo que no hemos mencionado es que se casó tres veces, tuvo cuatro hijos no tenía muy buena relación con estos hijos y bueno, pues eh, sí que hubo una investigación policial eh, hubo todo tipo de, de teorías como decimos pero bueno, él cuando se recuperó del coma porque sí que despertó en uno de los blogs en los que escribía escribió un post pidiendo ayuda, diciendo que no le dejaban salir de casa, que sus hijos le querían matar. Y al poco tiempo pues, le borraron la página web, le borraron todas sus cuentas de, de foros, desapareció, nadie le volvió a ver y a los dos años falleció. Con lo cual pues bueno, eh, no es por alimentar las teorías, pero bueno, pues creo que también es interesante comentarlo. Pues porque, como digo, no siempre estos personajes tan interesantes, tan enigmáticos, tan misteriosos pues siempre tienen teorías alrededor de su muerte, de qué ha pasado, qué no... Entonces, bueno, que sepáis que, bueno, pues que no es todo bueno, como siempre. Eh, pero bueno, una vida muy interesante, un culturista espectacular, un culturista que, como tantos que hemos cubierto hasta ahora, como Mike Menzer, posiblemente también como Tom Platts, eh, como muchos de los que no hemos mencionado, en un vídeo para ellos, pero que están siempre al fondo perjudicados por la IFBB, por los Wither, por el deseo de que el culturismo fuese popular si lo consiguieron o no, no lo sé pero muchos culturistas fueron perjudicados por decisiones extradeportivas, digamos eh, creo que Serge Nubrette es un ejemplo muy claro de esto en la olimpia del 75 bueno, pues eh, al final fue una película una película que es Pumping Iron, que todos nos gusta y todos disfrutamos pero está bien saber la realidad detrás de la película Cels Nubret, pues como digo, un culturista espectacular posiblemente el mejor culturista master de la historia, el fundador de Guava alguien que le plantó cara a todo lo que no le parecía que tenía sentido así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os haya gustado la historia de sers Nubret si es así, dejadlo en los comentarios, suscribiros al canal de Más Músculo y nos vemos en el próximo vídeo.